El mejor estado del ser humano no es estar enamorado, es estar tranquilo. No hay nada mejor que nuestra paz interior. Lograr ese equilibrio perfecto. Nada te sobra, nada te falta. ¿Me vas a decir que no se siente una paz impresionante? Claro que sí. Si necesitas hallar tu tranquilidad interior aquí sabrás cómo hola amigo o amiga de The Lifers. te saluda ricardo niño y me complace tenerte una vez más acá en nuestro canal si es primera vez que estás por acá por favor suscríbete a nuestro canal activa la campanita y si te gusta esa clase de temas regálame un buen like me ayudaría bastante cuando entendemos que en realidad es mejor estar en paz, que sentirnos enamorados. Podemos darnos el lujo de, ¿por qué no? Dar un poco de amor. Con el tiempo, entiendes que el amor no es una necesidad. Claro, no te voy a negar que cuando tenemos a alguien a nuestro lado, nos sentimos un poco mejor. Pero eso no siempre es así. A veces, es mejor estar solo que mal acompañado. Mencionó una amiga en los comentarios hace poco y... Si nos estás viendo, tienes razón. Es curioso, pero el ser humano suele colocar como prioridad a encontrar a la pareja ideal. Muchos creen que sin la compañía de alguien no pueden lograr ir más allá. Buscamos por doquier a alguien que cumpla con nuestras expectativas de la pareja ideal. No dar con él o ella nos desprimimos muchísimo. Nos sentimos solos. Nos dedicamos a buscar a alguien que creemos que es importante para nosotros. Y dejamos a un lado a la única persona que de verdad debería importarnos. Nosotros. Y lo peor es que nos sentimos tan vacíos. Que decidimos elegir a la primera persona que se cruce en nuestro camino. Y todo para no estar solos. Ese. Es uno de los más grandes errores que el ser humano puede cometer. Y en lugar de ser una bonita historia. Una historia que no importa si es corta. Una que le aporte felicidad a nuestra vida. Solo es una historia más. Una página más para el libro de nuestra vida. Una que incluso queremos arrancar. Sí. Porque solo está cargada de soledad. Soledad que nos abruma. Soledad que no nos deja avanzar, una soledad que nos hace cada vez más y más débiles, una soledad que simplemente nos destruye. Nos enfocamos en buscar relaciones sin sentido, solo para sentirnos complacidos, pero ¿complacidos en qué? Dime, ¿de qué sirve estar con alguien que ni te quiere? Es duro, pero piénsalo, dime. ¿Lo aceptas solo porque no te quieres sentir solo, sola? ¿Solo por eso? ¿No te das cuenta que esa relación es forzada por tu miedo a estar solo? ¿No te das cuenta que tus almohadas ya no aguantan más lágrimas, más sueños rotos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo llegará el día en el que velarás por ti y por tu amor propio? ¿Cuándo entenderás que en este mundo lo más importante es sentirnos en paz? cuando aceptas que cualquier persona llegue a tu vida en realidad te conviertes en un pasajero sí ¿por qué lo digo porque vas de amor en amor de escalón en escalón pero no hacia arriba no hacia abajo y no te imaginas cuánto te costará subir cuando al fin decidas abrir los ojos debes poner orden en tu mente y tu corazón y una vez lo hagas Puedes tomar la decisión que quieras. ¿Sabes por qué? Porque esa será la más acertada. Pero hey, escúchame bien. Solo será acertada cuando logres ordenar tus sentimientos. Y entiendas que aquí, quien de verdad importa, eres tú. Si has llegado a este punto del video, por favor, déjame en los comentarios un emoji de la mariposa. Así sabré que te está gustando este video. Prosigamos. Lo mejor... Lo mejor, amigos míos, es estar y sentirnos tranquilos. Me será un lado todo lo que te estorba. Sí, así de fácil. Bueno, ok. Tal vez no es tan fácil, pero créeme que una vez que alejas... Todas esas cosas que te hacen daño... Todo mejora. No permitas que ese pensamiento erróneo de... Buscar sí o sí una pareja te haga anular tu integridad. No lo hagas. Muchos tenemos una errónea definición del amor. Creemos que cuando amamos debemos darlo todo hasta quedarnos sin aliento. Creemos que cuando amamos debemos dejar a un lado todo lo que nos hace feliz. Por hacer feliz a otra persona. Creemos que cuando amamos debemos abandonarnos. Y No. Eso no es amor, y lo sabes. En realidad creo que no hay amor más bonito que aquel que sentimos por nosotros mismos. Y Ese amor se hace más grande cuando estamos tranquilos. Cuando no hay nada que nos aqueje. Cuando logramos ese equilibrio entre lo bueno y lo malo. Porque sí, no podemos evitarlo. Las cosas malas siempre estarán en nuestra vida. De nosotros depende darle importancia o no. ¿Sabes qué es curioso? Que muchos creemos que el amor arregla todo. Digo creemos porque me incluyo. Creemos que Él nos ayuda a solucionar problemas y demás cosas. Y la verdad es que no. ¿Y qué sucede después? Sí, nos damos un gran golpe contra el suelo porque nos percatamos que el amor en realidad no hace nada de eso. Y todo es nuestra culpa. Sí, nuestra. Porque la primera oportunidad nos lanzamos al mar, sin antes ver si habían tiburones rondando. Lo ideal es entrar al mar poco a poco e ir pisando fuerte. No sabemos cuándo nos topemos con algún agujero. Debemos estar tranquilos para tomar las cosas con serenidad. Esto además nos dará la fuerza que necesitamos para nadar. Porque la necesitamos. La necesitarás. El deseo de encontrar la tranquilidad en el ser humano puede generarse por dos cosas. Número uno, se siente desesperado y no puede exigir más. Número dos, está orgulloso de sí mismo y se siente pleno. Y aunque ya siente tranquilidad, quiere un poco más. Y ambos están bien, solo que a uno le costará más que al otro obtener esa tranquilidad interior que tanto desea. Si de verdad quieres estar tranquilo o tranquila, debes repetir esto una y otra vez frente al espejo. Quiero paz, quiero calma, quiero hallar ese equilibrio conmigo mismo. Repítelo hasta cansarte, repítelo hasta creerlo, repítelo hasta que creas en ti. Tú ¿No te imaginas lo importante que es contar con una tranquilidad interior y para ello debes liberarte. Sí, liberarte de todo. Ataduras, personas, todo. Eso incluye a las personas que están incluso en tu círculo familiar y por supuesto a aquellas que forman parte de tu ambiente de trabajo. Que seamos sinceros, a veces no son las mejores. Son solo lobos disfrazados de ovejas. Tienes que levantarte y dejar ya de ser la presa de otros. Con esto me refiero a las uniones dañinas que solemos formar o en las que solemos estar y también dejar de ser presa fácil de nosotros mismos <ríe> sí de nuestras inseguridades y límites porque en realidad los límites solo los creamos nosotros porque a veces el miedo nos gana la batalla de él también debes librarte ser feliz quiero aclarar que para ser feliz primero Debes liberar tu mente y corazón de todas las ataduras existentes. Una vez que lo hagas, podrás cosechar esa felicidad que tanto anhelas. Esa felicidad que solo llega cuando estás orgulloso de quién eres y de todo lo que has hecho para estar aquí hoy. ¡Wow! ¡Qué bien se siente, ¿no? Si decides amar a alguien, hazlo. Sí, hazlo porque el amor es muy bonito. El amor es un sentimiento que elegimos no que nos elige, el amor es un sentimiento que llega a nuestra vida y solo nosotros podemos decidir si lo tomamos o no, el amor es un tesoro y como tesoro lo cuidamos, pero antes de dar ese gran paso, antes de saltar al mar, busca la tranquilidad, Qué bella reflexión verdad, si te ha gustado el video por favor regálame un muy buen like,